La leyenda de San Jorge y el dragón La tradición secular ha contribuido a enraizar la leyenda de San Jorge en muchos rincones del mundo Para los vascos es Gorka o Gurki Para los croatas, Yuraj. Para los suecos, Gorán en el dialecto ligur se le conoce como sorzo y en gialeco como seorza. San Jorge, el santo al cual nos referimos, ha prodigado su nombre y su popularidad en la práctica totalidad del planeta, gracias tal vez a la conmovedora historia ligada a su figura, un relato que no existe ninguna certeza histórica, pero que una tradición secular se ha encargado de enraizar profundamente en muchos rincones del mundo. Los orígenes del mito, según la leyenda, San Jorge nació a finales del siglo XI, en la Capadocia actualmente en territorio turco, y por entonces parte del imperio romano. Hijo de Geroncio, oficial del ejército romano, y de policramia, siendo muy joven, se hizo soldado, como su padre, e ingresó en el séquito del emperador Diocleciano, donde acabó siendo uno de sus guardias personales. Pero en el año 303 la situación cambió radicalmente. Jorge fue un soldado de Capadocia al servicio del emperador romano Diocleciano, que murió mártir por no creer, querer renunciar a su fe cristiana años después de su muerte fue canonizado y su atractiva historia lo convirtió en el paladín del imaginario medieval europeo protector de caballeros y soldados cruzados y templarios San Jorge patrón de muchas ciudades la leyenda del dragón según la cual abatió a una bestia y liberó de su yugo a una ciudad o a todo un reino. Contribuyó también a que fuera declarado patrón en diversos países Inglaterra, Portugal, Bulgaria, Ucrania, Utopía, Georgia y en otras tantas ciudades. En España es el patrón de localidades como Cáceres, Saturce, Vizcaya, Saturdejo, La Rioja, Alcoy y Bancheres de Mariola, Alicante, o Golosalvo y Madrigueras Albacete. De soldado a mártir, Diocleciano puso en marcha un durísimo y violento asedio contra la comunidad cristiana en auge, lo que se conoce como la gran persecución. Y cuando conminó a San Jorge a apostatar, este cristiano confesó, rehusó renunciar a su fe, el desenlace, el usual en la época, martirio y descapitación. La fecha de la ejecución fue el 23 de abril, cuando el mártir contaba apenas con treinta y pocos años, en la fachada del palacio de la Jerogalitaz, de Cataluña podemos encontrar esta escultura que recuerda al mártir y la leyenda del dragón y de comunidades autónomas como la Aragonesa y por supuesto Cataluña donde la diada de Saint Jordi tiene una gran relevancia por ser a la vez el día de los enamorados y del libro para conmemorar la victoria sobre el dragón, así como a dos grandes de las literaturas que también fallecieron en 23 de abril, pero de 1616, Shakespeare y Cervantes. Las parejas, los amigos y los familiares se intercambian rosas y libros. Una celebración con la que la población terraconense de Mat Matablack Rescata el, el esplendor de su historia durante la Edad Media a través de la Semana Medieval y una fiesta que en Barcelona tiene lugar bajo la atenta mirada de muchísimos, de mismísimo dragón que vive camuflado en uno de sus edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad, la Casa de Batlo. La Casa de Cataluña, la Diada de Saint Jordi, tiene una gran relevancia por ser a la vez el Día de los Enamorados y del libro. Casa Batlo, fachada de la barcelonesa Casa Batlo, obra de Anthony Gaudi, con elementos estructurales y decorativos que evocan la leyenda de Saint Jordi y el dragón. Su arquitecto Gaudí dejó la impronta de ese animal fabuloso y de su leyenda. Las escamas del dragón recubren las azotea, mientras que la espada de San Jorge sobresale del tejado y los balcones parecen calaveras. En algunos balcones las, las víctimas del supuesto monstruo y columnas en forma de huesos en la tribuna en el vestíbulo. Los remates de la escalera recuerdan al espinazo de la cola del animal abatido. Y en el desván de la sala de arcos cate... catenarios evoca la caja toro... torácica de la execrable bestia. Aparte de salvar a la princesa, tal vez el éxito más rotundo del soldado de la Capadocia haya sido el haber internacionalizado una fiesta que bajo la iniciativa llena de libros y flores las calles de un número cada vez mayor de ciudades en los cinco continentes en lugares tan distintos como Nueva York, Berlín, Londres, Tokio, Singapur, Beijing, Ciudad de México o Montevideo se suceden los eventos más de 150 contabilizados en la pasada edición, que pretenden difundir y compartir la posición por los libros, la lectura y la buena literatura. También el complacer de regalar la rosa un gesto convertido en símbolo de afecto y fraternidad hacia nuestros congéneres.